Bueno, buenas tardes para, bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a, a la Welcome hora de la tecnología. Eh, gracias, gracias por acompañarnos en esta última parte part de la tarde. Eh, day vamos day a estar hablando sobre we'll varios speak, temas y we'll herramientas interesantes que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Like to eh, importante, pueden, para la gente que está remota, pueden hacer sus consultas durante todas las presentaciones.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 dejar la palabra al compañero Guillermo Pereira, Guillermo Pereira, quien se desempeña como analista de seguridad del CECIR de CNIC Él nos va a estar hablando we'll sobre el módulo de LACNIC seguridad que se encuentra dentro de mi no Nos LACNIC. va a estar explicando temas importantes que se muestran acá en este módulo, los proyectos que nutren eh, los reportes generados dentro de este módulo y eh, posibles soluciones para mitigar to problemas que se generan. Eh, basados en estos reportes. That Te doy la palabra Guillermo. Hola. Hola. Eh, bueno, les voy a mostrar este módulo que this se encuentra en Milacnic, en, en, en que es LACNIC. para los asociados. Is the y, este módulo can que es para los módulos destinados a la seguridad. Les voy a mostrar los, los proyectos que, que the nutren the esta información y cómo les puede this ayudar estos datos a los asociados. La, bueno, le voy a contar work. brevemente para los que you, lo conocen, que know, es, que que la comunidad objetivo de, este, de, de nuestro CECIRT con los asociados. Tenemos un un rol coordinador entre partes. Eh, no, nos, nos pueden reportar y report nosotros coordinamos us, si no encuentran un contacto que, contacto que responda o respond alguna a razón a que, que no puedan comunicarse. Nosotros tenemos ese rol By de coordinador. No tenemos autoridad ha, en las redes ha, de, de los, los asociados. Por eso hay veces que nos we'll reportan algún malware, so algún mal reported, uh, phishing, algún problema de seguridad que está alojado en alguna IP y nos solicitan que demos de baja ese servicio no tenemos autoridad las redes de nuestros asociados, eh, eh, y les dejo so los puntos de reporte, sí, están en nuestro sitio points. web, es en en web website, eh, eh, tenemos un formulario es web para reportes en general, general de seguridad informática, y uh, tenemos para lo, las, eh, security, los LEA, para las gente de la ley, que ellos a veces necesitan información que no está pública, eh, tenemos un, un formulario aparte para ellos, y eh, también probemos de cursos para los asociados, eh, tenemos por, por primera vez este año, se eh, impartió el curso básico de, de creación de CICIRT, y cómo gestionar incidentes, eh, el año que viene va, va a volver a darse.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 que, que que con, con, con temas de seguridad o temas legales, cómo pueden recolectar información única que hay en, en, en nuestro sitio, en, en el juicio, en el eh, están en el campus, pueden ir a verlo y leer la descripción de ambos cursos. Eh, la fuente de información que, que nutre el módulo de, de seguridad de Milagni, son varios proyectos que tenemos, eh, tanto nosotros o Uh, uh, algún tercero en el que otros equipos de respuesta de la, de la región, por ejemplo. Tenemos uh, uh, uh, uh, uh, las HANINET, que es una red de HANINET, sensores que simula ser uh, uh, sensores, simula ser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 Estamos creando una, una comunidad de, de, de asociados que, que aporten estos servidores, estos sensores, y así eh, poder tener un una vista global del centro de Latinoamérica, de lo que está pasando. Eh, entran al sitio web nos escriben, ahora les, al final les dejo mi email, para, el email de para, que, para que puedan comunicarse. Eh, también tenemos varios proyectos de Open Resolver, de tanto de, de versión 6 como versión 4. Eh, son DNS que quedan expuestos a Internet, a consultas. De, de internet en que son susceptibles susceptible a realizar denegaciones de servicio y también tenemos otros proyectos que son de, de, eh, parecidos are a Resolve, to Open Resolve, pero otros but protocolos que también son susceptibles a realizar denegaciones de servicio a, a, a redes de terceros. Y, eh, y tenemos eh, algunos proyectos de, de, de, de, de otros equipos de respuesta que, que, que nos envían información eh, que son botnes, botnets, por ejemplo, son. Eh, ejemplo, sitios eh, sistemas es que fueron sistemas vulnerados que y, y están haciendo y ataques a, a otros lugares Eso es más, más o menos lo que es so una botnet nosotros lo reportamos también a este so módulo this this module, eh, reportamos malware phishing, report que, phishing que, que recolectamos IPs que envían spam, por spam. Lo que evitamos, tratamos de evitar es, por ejemplo, en el spam, que, que las redes caigan en listas negras, en no, el phishing, tratamos que, que ustedes puedan retirar esos phishing que, que, que están alojados ¿no? en sus recursos. Eh, para ingresar al módulo Milagne, los que tienen un usuario, a username, eh, ingresan a la, a, a, se loguean, log ingresan in, a la parte de reportes, clican eh, en seguridad, lo siguiente que les va a aparecer es el mensajito de cómo funciona el módulo, algún punto de contacto con nuestro con algunos proyectos como la LACN y para leer un poco. Y luego de eso cierran el cartel y les va a aparecer el, el modulito en sí, donde van a tener la diferenciado en IPv6 y IPv4. Eh, van a ver la cantidad de barras 24 que, que están afectados eh, las IP que están afectados. Y debajo van a ver eh, detalle de la, la fecha que detectamos el, el problema, la, la, el org ID porque hay, varias, eh, hay varios usuarios que, que tienen varios org ID, entonces, el org ID, el la IP, el, that, el tipo de ataques, si phishing, botnet, etcétera, y los detalles para que vean un poco más qué pasó en qué puerto está el problema, la URL, si es un phishing o un malware alojado en esa IP, para que puedan chequear dónde está el malware alojado, y más información los redigimos a nuestra web con posibles soluciones a los problemas. Y bueno, lo, lo, algunas posibles soluciones ahora no, no, no, no puedo contar todo porque tengo un poco de tiempo pero las botnet, botnets hay, dependiendo de la botnet, hay distintas botnet is, medidas si ustedes no, no, no, no comprenden lo que dice And en la web no solo Open no Resolver, website, no no sabe resolver habría in que, que cerrar ese puerto de alguna manera cerrarlo con un par o lo corrigiendo bien bueno, tenemos varios en nuestra web tenemos el proyecto creado con los detalles sobre esto y la actividad maliciosa Puede ser un montón de cosas. Empieza enviando puede spam. Habría que ver cómo corregir eso. También lo dice. Eh, eh, bueno, Pueden ser los phishing, cómo dar de baja a esos phishing. Si no comprenden alguno de los reportes, estoy a disposición para hablar. Y bueno, en resumen, es conocer el estado actual de la de los problemas de seguridad en la región que pueden afectar affect las actividades de nuestros asociados y, y de los de, de, de terceros no solo de esos asociados members, sino but de, de also otros asociados other que, que, que puedan verse afectados y permitir, permitir adoptar decisiones adecuadas para corregir estos problemas Bueno, gracias, te dejo el correo la web Perfecto, gracias Gille Bueno ahora pasamos a esa etapa so, de eh, el tiempo de responder las preguntas. Eh, para esto vamos a, a darle questions. la palabra a mi colega Alejandro Acosta. Alejandro no sé si tenemos Acosta. preguntas are en el panel de preguntas y respuestas. Panel? No, no preguntas. Bien, al parecer no tenemos so, preguntas.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 Eh, Podría ser interesante so, que comentes qué perfil de us usuario profile, o el usuario que ingresa a qué perfil debería tener para a ver estos módulos o reportes have, de seguridad. Por ahora, el acceso a estos reportes pero estamos trabajando uh, para expandirlo uh, uh, a usuarios que así lo para técnico, por ejemplo, technical experts, eh, y tenemos planeado we algunas mejoras, como re, enviar notificaciones. Ese, tienen eso ahí en Milagni para ver. Milagni. Bien, perfecto. Eh, bueno, interesante so Guillermo con esta información. Eh, eh, quienes tomen en cuenta esta información pueden in eh, mejorar el ecosistema de sus redes the o sistemas en general. Eh, general as well. Continuando con el... Continuando so, con el flujo del panel, panel ahora I'll le voy a dar I'll la palabra a mi compañero Gerardo Rada, eh, quien se desempeña como líder de uno de los equipos de desarrollo of of software de software de la él nos va a estar comentando He's acerca del sistema de elecciones open source uh, utilizado open source por la para las votaciones online. online eh, y bueno, nos va a estar LACNIC. explicando el funcionamiento del sistema, works, dónde encontrar el tipo de gobierno y Además, that, eh, como la transparencia uh, es un Spencey pilar transversal en este sistema, esta herramienta de votación tool, online, online eh, y bueno, él va a estar tool. hablando so de este tema. Adelante. Welcome, hola, hola. Gracias, so, Carlos. Bien. Bien, la semana pasada se filtró, bueno, capturaron a un, una persona a que person fue presuntamente la que filtró 90 imágenes y videos de GTA, and GTA 6. GTA 6 es el juego este de, de Grand 6, Auto, Grand donde Death uno se, se hace pasar Auto. por un, por un criminal y anda por ahí robando bancos enfrentándose por la, con la policía o atropellando peatones. entonces gta 6 eh, bueno GTA SF, es eh, well, GTA una de las franquicias de entretenimiento más grandes de la historia por lejos el juego It más vendido por lejos eh, mm, más vendido que cualquier Even, película Star Wars eh, el well, bueno, todas esas películas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 este, so, aparentemente the lo logró code y quiere vender el código fuente de GTA 6. Entonces, GTA uh, él, cuando da la noticia comenta esta información y dice so que él, para él, él, él no sabe qué es el código fuente, pero se imagina que el código fuente es, es lo siguiente. Entonces, trae un video donde él comenta lo que is, well, para él significa el código fuente de la aplicación. Si me pueden colocar el video por ahí. Si entendemos lo que este comediante code interpreta code que es el código fuente. Comedian thinks of the source code. Dice el código fuente so es como una, code, un envase de código que es el código fuente. Entonces cuando los desarrolladores so están haciendo una parte del juego, le dicen al jefe the game, the desarrollador, mira, necesito más código fuente boss, y, el bar, y, él y le echa un poquito de código fuente. Si uno después dice more. no, solo queda la mitad de código And fuente. empiece a rendir el código. Entonces eso no es para nada así, pero es como yo me lo imagino. Pues este yo digo lo que yo quiero.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 es el que la computadora puede interpretar. Ese código compilado sí si que no lo sabe interpretar un humano, sino human la computadora y básicamente es And la aplicación. Entonces, si tú tienes... So, el código compilado, compilado, tienes code, acceso a la aplicación, app, pero si tienes el código fuente, tienes acceso code, a poder modificar la, o sea, la aplicación, o so, sea, tienes dominio sobre la aplicación. Entonces, básicamente, uh, uh, LACNIC so, decidimos aperturar a el código del so, sistema de elecciones y abrir todas the las the posibilidades en torno a la posesión del código. Eso implica. Una persona puede sacarle, sacarle eh, código, que la aplicación sea más sencilla, agregarle ad, código y code hacerla más compleja, modificar complex, código y code hacer que la aplicación se comporte distinta o adaptarla a sus procesos, etc. Entonces pues esta presentación tiene que ver con et eso, ¿no? con, con cómo llegamos a aperturar el código de elección. The Porque the este... ¿Por qué decidió aperturar el código? Bueno, nosotros en nuestra infraestructura usamos código abierto. Sistemas operativos, librerías que integramos a nuestras aplicaciones. De hecho, un módulo importante dentro del Internet Router Registry de LACNIC es una herramienta open source y RRD. And open Entonces, bueno, decimos por un lado, apoyar iniciativas de código fuente, sobre two, todo, iniciativas que open source eh, afecten nuestra estructura, como esta, por ejemplo, el redes y evaluar RRD, cuál de nuestras aplicaciones es posible de, de, de compartir código, ¿no? Entonces, por ahí surgieron so dos ideas. ideas. La primera fue the el tema de la aplicación to, de eventos. To, ¿no? La problemática de los eventos event. es una problemática común. A Las a veces necesitas crear un evento, que la gente se inscriba, que pagar. Lo que sea enroll, gratuito, que pueda pedir becas, etc. Ese era uno que tenía bastante fuerza para compartirlo so y después evaluamos la, este, el hecho de compartir el código del sistema de elecciones que también es un our, problema común no, la gente necesita process, organizar elecciones process. sobre todo en pandemia se, to hay algunas elecciones que eran presenciales se llevaron a online pandemic, entonces bueno, esa problemática that, de gestionar votantes, night, so gestionar candidatos, voters, eh, en la, la existencia de auditores auditors, que tengan información sobre, sobre, sobre cómo funciona el sistema o, o detalles de cómo fue la elección. Eso también es un problema común. Ganó no, el sistema de elecciones porque so efectivamente aporta la apertura Options, del código aporta una propiedad interesante, que es el tema de transparencia. Cualquier persona que pueda ver el código puede entender lo que If hace la aplicación y code, puede entender que básicamente no hay trampa Entonces, por esa electoral razón, porque elecciones por nuestro why, uh, fue nuestro primer candidato o el ganador a la hora de, de aportar el código. Which, uh, so, uh, Esas son algunas de las elecciones These que realiza la Realizamos tres elecciones exclusivas para los asociados tres elecciones Partners, que ya es un poco más abierta a la comunidad. Y tenemos un par de casos de éxito de uso del código de elecciones para elecciones propias. Una fue en Cabase, el de, de Argentina, Argentina, y otra fue en la GNOMI. Y por acá aparece otro beneficio Another también de la apertura del código, que es el tema de estandarización. O, o, o, bueno, cuando ya se comienza a usar Once el sistema en comunidades más grandes, en otros procesos que no son los tuyos, tu sistema, own, tu proceso pasa system, a ser el estándar de facto, porque system, es el más común que se usa, o es el más común. Widespread, um, widespread, y bueno, la gente lo puede empezar so a modificar it, o adaptar sus propios procesos a lo que es el proceso porque la gente entiende cada vez más cómo funciona. Y, y bueno, how it works, ahí aparece otro beneficio. Entonces, eso le da una, una robustez, una espalda it, it, al proyecto que, que está bueno. More, more el otro support. tema interesante de apertura del código, another otro valor, otro aporte que genera al proyecto and es and la calidad del added, calidad código. The si the code, bien nosotros nos esforzamos por que, as, the, que el código esté bien documentado, por que aplicar buenas prácticas de desarrollo, cuando ya nos toca aperturar el código, que otra persona lo ve, nos vemos forzados a. We are a mejorar, to ¿no? a mejorar las cosas que to tenemos ahí, por lo menos una mejora available clara available. que apareció fue el uso de un solo, le, un solo idioma en el código. Es una práctica que promovemos, sí o sí nos vimos forzado a estandarizar el, el, el idioma del código la hora antes de apertura. Después tengo algunas cosas para compartirle, como que bueno, la licencia well, que usamos es la del MIT, es la MIT. licencia más, este, una de las más permisivas para las personas de que siguen a usar el código y una de so las menos comprometedoras a la NIC, a la hora de uh, Las tecnologías que usamos it básicamente son that estas, use, so are Java, Pogres, uh, son las tecnologías que están detrás del proyecto. Or some of the Por acá tengo un par de enlaces donde explicamos, project. bueno, uno son las the tecnologías que usamos screen, y ustedes pueden tener la oportunidad de leer cuáles son las versiones que se necesitan e instalarlas we use, de forma manual. Need, Pero también tenemos un programita, e un script de aprovisionamiento que ustedes se pueden simplemente instalar Ansible, que es un software correr y correr, install, it's software, correr un programa que nosotros le vamos a dar y eso se encarga de instalar provide, toda la aplicación en el servidor ustedes su instalar Entonces, bueno, tenemos dos formas de instalación. El sistema tiene algunos servicios para acceder a todas las tablas del sistema, tiene algunos reportes, tiene algún chequeo de salud, un servicio que te da información de cómo está el sistema. Y por último, tengo la información de contacto. El sistema de puede la URL de proyectos de y a partir de ahí está toda la información de bueno está el código, donde está la documentación y bueno el correo de contacto, en nuestro caso que es desarrollo.lambi.net. Email el mensaje Atlanta, que tenía para darles era este. So eh, el sistema está disponible. Cualquier eh, persona que necesite realizar votaciones online, está bueno que intente instalarlo o los contacte y nosotros podemos ayudarlo si es un tema en el que you se, it. se it. trancaron if you find, o si if su, you pro, su into proceso into a lo mejor no está muy... Necesita alguna adaptación del if sistema, capaz que si existe la posibilidad se puede hacer alguna adaptación si, si corresponde the, the si, y si es beneficioso could, para el proyecto. So Creo que es todo lo que tenía para compartir. Gracias. So that would be all. Thank you. Perfecto, gracias Gerardo. Right. Thank eh, you, Gerardo. Le doy la palabra nuevamente eh, a mi compañero Alejandro we'll a ver si hay preguntas to en el QA questions in the Q&A? No, ah, no? Oh, perfecto. Okay. no tenemos eh, so consultas. No eh, dado que no tenemos consultas, voy a so hacer far, lo que dice so Guille. I will, eh, voy tomando extractos de la conversación y voy a que te consulto Ishe, algunas cosas will, que pueden ser útiles para, para otros también. Eh, dado esto que estaba LACNIC, well. se dio esto, a aperturar so el código LACNIC de elecciones Alguien más se podría preguntar so wonder, si están viendo la posibilidad de aperturar código de otras aplicaciones. The to open the code yeah. the other yeah. Sí, bueno, una de las candidatas es el sistema de eventos que usan para inscribirse y para gestionar la inscripción. System, system Después hay otros sistemas que capaz que no. No, no es tan Another común los procesos that, well, the the que atienden, por ejemplo, el sistema de políticas, que es un sistema que está bastante RDC adaptado system, a los procesos de gestión de políticas, pero que su apertura no genera ningún inconveniente a la hora de, de, de, bueno, eso no, son dos posibles no candidatos. Después hay proyectos como el juiz. Que tienen mucha dependencia de like la estructura de los datos de la base de datos de datos registro, database, o proyectos como RPKI, donde capaz que la seguridad es un tema importante, es un tema importante y capaz que no es posible compartir detalles sobre la arquitectura interna.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 De a eh, continuando con de operación. Continuando y finalizando y este system. panel, eh, le voy a dar la palabra a mi colega Guillermo Sicileo, Guillermo Sicileo eh, quien es el líder de, del equipo de investigación y desarrollo de infraestructura de, de Internet de la CNIC. Él nos va a estar hablando sobre Enicas, eh, DNS, DNS y colectores BGP, BGP DNS. Eh, dándonos información DNS. sobre las iniciativas de la CNIC para el despliegue de servidores DNS y colectores de rutas BGP sobre para estudios de tráfico en la región. Adelante Guillermo. Guillermo, you have the floor. Bueno, eh, gracias Carlos. Eh, la idea es hablar de dos iniciativas que estamos llevando adelante. Eh, una tiene que ver One, con eh, servicios enicas DNS eh, para ENICAS que ENICAS sepan un poco de qué estamos hablando. Tiene que ver con cosas que afectan. So bueno, son servicios services, eh, enicas que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 cuando hablamos, de cuando hablamos de ENICAS, de, en, en, ENICAS eh, en PGP, eh, es una tecnología yeah, que nos permite acercar al usuario us eh, algo que, que queremos closer, que, que esté más cerca de los usuarios finales ¿no? uh, este esquema este por ejemplo con respecto al DNS uno puede pensar que With tiene uh, DNS, uh, uh, por un lado el servidor autoritativo que está en alguna parte de la internet online, y por otro lado en las redes, uh, redes uh, lo que llamamos iWall networks, en las redes donde están conectados los usuarios tenemos copias de esa información en los proveedores de acceso mucho más cerca del usuario uh, eso permite so que el usuario final no tenga que transferir todo desde arriba que sí que puede estar muy lejos, top, sino que va a tener la copia so de la información local y eso, y eso bueno por un lado le da más estabilidad por otro lado hace y que obtener eh, esa información y entonces es importante tener copias so important de la información autoritativa localmente y, y ya hemos hablado en otras de los servicios país que quita servers, criticidad a los root servers y hace que se, se puedan acceder más, más rápidamente. También es importante but, las zonas de los OCT, es decir, punto dominio, punto país, más cerca del usuario. En esta ocasión de lo que vamos a hablar es de las zonas reversas.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 por, por bueno, esta dirección que está ahí arriba, 384-7200 sin adres ARPA. ARPA. Eh, y entonces lo que so hace esa consulta really es tra eh, transformar eso en un this, nombre. ¿no? Queremos so eh, saber quién tiene. Who? la IP 200.7.843 y hacemos esa consulta we eso nos va a devolver free, un no, Pero Lo que me interesa acá es mostrar Now, los tiempos que lleva la consulta. La primera son 3 milisegundos eh, porque está es hecha al resolver, resolver nuestro resolver, donde nos da la, la, la, la información de los resolver, right? the ¿Por the the qué sucede? Bueno, porque la primera consulta como no sabemos a dónde mandarla la tenemos que mandar a los servidores de la zona de entonces tenemos que saber cuáles son esos. Bueno, eso nos our, lo da nuestro resolver. Pero después la siguiente consulta ya es a un root server, a root server y fíjense que esto tardó 136, 136 milisegundos. Después la siguiente consulta ya es por alguno de los servidores que lleva a la zona Inadresarpa y eso este, tardó 309 milisegundos. Entonces fíjense so ya la importancia de tener is, eh, tanto el root server Server, como el, el eh, inadresar, digamos, in uno que resuelva la zona inadresar, pues ya estaríamos sumando 400, 400 y pico de Luego, en este caso, estamos resolviendo una zona reversa de la que tiene la miembros. En este caso, case, eh, en en este caso case, yo la hice en un lugar donde tenía uno de los servidores de en la red de la, LED, de, la LED, de la nube de la TLD y entonces ahí devuelve 0 milisegundos no suma tiempos y bueno finalmente es el servidor final, el times, and then is final en total so esta consulta llevó so 477, 477 milisegundos o sea, eh, casi in words, medio segundo a en solo resolver eh, un nombre reverse eh, entonces, entonces bueno como dije, para bajar esos tiempos necesitamos tener copias de esa información más local. En particular en las zonas reversas, lo que es Inadres ARPA y IP6ARPA, que son las zonas raíz de, de la información reversa, nosotros en la CNIC gestionamos un servidor que es el servidor de, de INADRESARPA.arpa y de ip uno para las zonas IPv4 y IPv6. Eh, entonces, lo que... Eh, y además, well, CNIC, AM, that, LACNIC, además de esas que son las zonas raíz tiene también los servidores autoritativos de to... todas las zonas reversas eh, de los de las asignaciones hechas to to to a los usuarios. Es decir, por ejemplo, todos so los bloques, no sé, 177, 179, 200, run, uh, los de IPv6 también, cuando la da le asigna un bloque a una uh, organización, crea dentro de esa... De, esa, de alguna de esas zonas, unos registros, registros eh, de delegación, de delegación para, para delegar el bloque a la the organización. The pero esa información está en la clínica. Entonces, también es importante so poder contar important con esa información eh, fácilmente. Entonces, entonces, si so miramos los tiempos que, of, que podrían mejorar si tenemos copias improved, locales, esos local que local están copies, resaltados en amarillo, y en total, nos daría Which la consulta que teníamos de 477 milisegundos, baja a 160. milisegundos. Eh, bueno, se podría acelerar más todavía si tuviéramos servers y eh, entonces. ¿Qué estamos haciendo doing? para, para mejorar esto? Bueno, el acceso a las zonas raíz. Estamos instalando We copias cénicas en servidores cloud. Eh, puesto, any any de cloud. Hemos eh, puesto, además de, de algunas uh, copias en nuestra in infraestructura, in infraestructura, nuestra infraestructura, infraestructura, infraestructura en, en San Pablo y en Montevideo, en tenemos copias en Estados Unidos, States, eh, en Miami. Miami en México in Mexico, y también en Lima well in y en Lima, Santiago de Chile. And Peru, Santiago, eh, Chile. Y esos eh, servicios so, entonces uh, para todos los usuarios que están uh, uh, uh, en esos países uh, uh, hace que puedan acceder uh, más uh, rápidamente y con access access prestaciones uh, a, a estas zonas reversas. Uh, Esto uh, está uh, puesto uh, uh, en, uh, en uh, estos proveedores uh, de cloud uh, que están uh, uh, uh, Acá hay algunas estadísticas so de, de tráfico, por ejemplo, para traffic. que vean... No sé si se vean. Eh, por ejemplo, el servidor de México es Mexico el que tiene más consultas por segundo. Of está of en el orden de, second, bueno, llegando como a 500 consultas por, por minuto. En Miami es el segundo, en el orden de 100... Eh, 150 mil eh, y por otro And lado tenemos hand, bueno, los servidores de Santiago y de, Santiago de Lima, Lima. Eh, el de the Lima todavía Lima. Tiene un tráfico bastante As bajo porque estuvimos hablando con, con we, puntos intercambio de intercambio de Lima in Lima para, para que permitan publicar estos prefijos y resolver localmente. Todavía no lo han hecho, entonces, eh, por eso el de Lima aún está, why está Lima bajo. El de Santiago tiene low. también un número más bajo porque naturalmente el tráfico en Santiago es menor que en Miami eso, eh, por un lado. Por otro lado, lo que dije de las zonas reversas de, los de, de miembros, esto también es importante. Estamos tratando de llevar copias a los puntos de intercambio de tráfico local. Eh, entonces, eh, en la región estamos instalando copias de, de, de estas zonas. Estamos instalando servidores con copias de estas zonas y eso va a bajar los tiempos de acceso a estas A su vez, hemos puesto copia de esto en la nube de la TLD, con lo cual en los dos lados estamos bajando los tiempos de acceso. Bueno, ahora pasó a otro tema que no tiene relación. de me voy al final a comentarles que, que esperamos un poco de... de ustedes. Eh, con respecto a los colectores de GP, ¿para qué necesitamos esta información? Nosotros tenemos eh, algunos proyectos de investigación y, y herramientas que utilizan esta información. Eh, lo que hoy en día hay At fuentes de información, que, que, que las más conocidas The son, por ejemplo, RoadViews y Perris que tiene información de las tablas globales y normalmente tienen eh, dumps de tablas completas con una frecuencia diaria. Eh, que normalmente tienen tres veces por día y updates de BGP cada cinco minutos. Lo que permite por ahí hacer este, diagnósticos en tiempo minutes, más cercano so a tiempo can, real. Bueno, en caso de Reaper Rift una right herramienta RIS, que a está a que reportando en tiempo real y uno in puede in tomar eso para, otras, eh, para hacer diagnósticos. ¿no? Pero bueno, estas, esto, estas tablas so son. Con, con, sí, es well el problema then. que tenemos problem es que en, en Latinoamérica tenemos pocos colectores y pocos peers con esos colectores. Uh, uh, Hoy en día de Roadviews tenemos los que están ahí arriba, uno en Santiago y otro en, en San, San Pablo. Y después de Ripper también tenemos en San Pablo y uno Montevideo. en Montevideo. El, el, el de Montevideo, Montevideo es un colector multihop multi donde ustedes, collector. si tienen, eh, si son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 Eh, entonces, una de las, de las cosas que so, estamos haciendo es desplegando colectores BGP en los BGP puntos de intercambio tráfico de tráfico de la región. Entonces, de esa manera tenemos no solo las tablas globales, sino global también las tablas locales, local locales de los IXP. Y, y bueno, lo que queremos so, es, es buscar una, una arquitectura have, uh, simple de replicar.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 ya desde hace tiempo tenía eh, este proyecto. Nosotros estamos sumando so esto de los conectores BGP a los puntos de intercambio. Entonces eso permite obtener información que, in que no aparece en las tablas Y bueno, es una fuerte so this, información this extra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 Si ustedes están en un IXP, qué rutas desde qué lugares reciben, no solo del país, sino de otros países, este, van a ver que los IXP que tienen más años de existencia tienen mucha mayor eh,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 es mucho más grande que los IXP nuevos, que por IKP, ahí todavía es no? medida is que el IXP tiene IKP. más But años, van a ver que casi todas las rutas del país están publicadas. Bueno, todo, todo, todo, todo eso lo hicimos un estudio en 2021 y estamos haciendo un sitio que reporte eso interactivamente eh, en base a la información que estamos obteniendo. ¿Qué?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 un colector eh, y con eso este, tener that, un, un, eh, un colector BGP ahí. En, en el caso de in los XP nos interesa mucho con, y ese colector eh, BGP tiene que estar conectado al, al, al servidor de rutas de eh, IXP para que tomemos las rutas to y las tengamos en, en, el, en la información que procesamos. In y respecto de los éticos de MS, bueno, para las zonas eh, reversas raíz los estamos poniendo en proveedores de cloud, pero para las zonas de reversa de miembros sí so estamos trabajando más con los IPs, así que podemos eh, so también conversar con, con quienes puedan proveer servidores virtuales y este, podemos instalarlo en, en, en la de ustedes, incluso in networks, si están interesados, in this, eh, eso, como decía, mejora saying, mucho más el acceso y acerca más al usuario final eh, estos datos y va a mejorar the los tiempos de, de acceso. Bueno, yo no, no, so no tengo más para esto, cualquier interesado, cualquier duda eh, y si hay interés en instalar alguna copia de esto, me pueden contactar a this, ahí Es mi dirección de Gracias. Email address. Thank you. Gracias Guillermo por toda la información y las Guillermo, actualizaciones. Y actualizaciones. Le voy a dar la palabra a Alejandro Acosta por si tenemos time, preguntas del Q&A in case we have questions hola, from the Q&A gracias no les hago la contra está de la Nick eh tengo una, una pregunta que no la publicaron en el foro tiene que ver en el panel y la mandaron on, unicast o sea el Luis Salgado de Venezuela creo que el, el, el unicast Ajá, el, el responder sería el amigo Venezuela. Guillermo, mira, Guillermo, mira Guillermo, es sobre Guillermo. el tema de seguridad, que cómo ustedes It identifican los ataques, o cómo, yo, yo, bueno, yo pensaría que ser, ustedes identifican el atacante, cada cuanto attacker, lo publican y cómo funcionan los open resolvers, una pregunta bastante larga, gracias. Bueno, gracias, gracias por la Thank consulta, you bueno lo, lo, los ataques eh, eh, los identificamos, los únicos ataques que identificamos nosotros vienen por la red de sensores de HoneyNet. Los atacantes van y se conectan a uno de estos sensores que simulan ser un sistema vulnerable, que están expuestos, entran a este sistema, hacen una actividad, bajan malware, intentan instalar ese malware, ejecutan comandos, toda esa actividad la recolectamos, la procesamos y, los que forman parte de, de esta red de sensores of sensor network, eh, pueden ver todo lo que está pasando en la red that is y los y otros asociados. Nosotros traemos las IP que I mean, son de, de, de la región del LACNIF y las publicamos en, en, en el módulo que les mostré. Module, eh, es, es, eso por, por ese lado. Eh, le, y el tema de open, open Resolver. Eh, son, como, como le mostraba el slide de as Guillermo, los servidores autoritativos, por ejemplo, los recursivos. Rec estos servidores DNS son recursivos servers, que aceptan consultas de, desde todo el Internet. Cualquier, cualquier persona que está person en Internet puede hacer una consulta de este servidor server, eh, recursivo. Y el, el problema que, que, que, que conlleva eso es que...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 ellos cambian la IP de origen por la, por la IP, IP víctima IP y le hacen la consulta de DNS a este servidor, el DNI servidor va a responder pero a la víctima. Esta respuesta victim. se ve amplificada que, imagine, que, que, eh, imaginen que no, hay eh, alrededor de 100.000 de estos servidores en la región de Latinoamérica. 100, Nature, si muchos de Latin ellos aceptan IPs y pueden hacer consultas masivas. Miles de estos servidores a la vez haciendo consultas, es más con la experiencia que yo tengo previamente de trabajar en un CESIR de un ISP cuando los atacantes hacen un ataque de denegación de servicio, en el medio del ataque, sea cual sea el tipo de ataque utilizan estos servidores para amplificar más el ataque mucho más espero que eso Olá, eu ia fazer, eu sou Douglas, do Brasil, eu ia fazer a pergunta Douglas, em espanhol, mas o Brasil, Thomas, por aí, então, vou fazer em português mesmo, mas, é, é sobre a parte, eu alguma eu pergunta, vou... da minha, dentro das localizações do NQS que você mencionou, que você mencionou eu não vi, no localizações que mencionou, eu vi localizações no Brasil. Que é uma no, grande e eu sei que existe uh, alguma no interação like entre o PLD e de alguma forma o Brasil, Brasil também. Gostaria de saber sobre DAD isso, em se Brasil. você puder falar. So e complementarmente, é, also, sobre, eu fiquei muito feliz de saber sobre os coletores de PGP, so, muito legal. E eu sei que você falou I sobre maneiras great. diferentes de armazenar you a informação. É, eu tenho uma tristeza de ter visto o isolário, não sei se você se recorda I'm dele, ele, ele tinha um, um enfoque de armazenar, de pegar informação. Não para ver agora, e sim para poder pesquisar depois, era um pouco diferente. just to see now, but to é, Mais uma pergunta It's só. Cogitaram um, alguma coisa de colocar is, uma espécie de of, colocar uh, coletores de BGP hospedados nas BGP mesmas sub redes do que in vocês in publicam os DNS? Por ejemplo, un dos IPs del barra 24 por ejemplo, que se, se publica en el ser un colector del BGP de manera en el eso facilitaría bastante la abrangencia de los colectores de BGP. Es eso, bueno, gracias. Bueno, gracias. Eh, uh, Respecto de, uh, de, de Brasil, tenemos. Nuestros Do servidores de eh, en, en San Pablo y, y después, bueno, usamos eh, lo que vos decías, la, la nube NICAS If de Black Enica's y, y bueno, eh, además este, algunas de nuestras zonas tienen como secundarios a servidores ENICAS que son servers, de NIC Brasil. Uh, es que Brasil. Por ese lado servers. estamos publicando. So uh, eh, por otro lado, respecto de los colectores BGP, uh, no, no, no entendí bien eh, ¿cuál, cuál, cómo es el los, really respecto de são coisas separadas, não Os no se são coisas em paralelo, if, na verdade. Uma é things. saber se o One jeito que vocês armazenam a informação if, é diferente in é com o armazenamento dos BGP messages updates, BGP como são a maioria deles, BGP ou BGP uh, se tem uma, um, uma, um comparativo and, uh, histórico, como era o isolário. Are,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 RIS o que views, ¿no? eh, views, solo la información cruda eh, y eso lo estamos generando este, diariamente y bueno nuestra idea sí And es trabajar después en, en, en tener algún tipo de, de información sobre eso. Por ahora lo que estamos generando It, este tipo now, de, de información que mostraba en esa slide y crear un sitio interactivo que esa información se reporte normalmente. Pero tenemos pensado uh, generar reported. algún tipo de herramienta, por, quizás bastante simple, pero donde puedas consultar, por ejemplo, prefixes que se ven en los distintos IPs, como sistemas autónomos. Esse é só basicamente. So, so, uh, sobre os NCASTs, na verdade é assim: quando se cria uma so, infraestrutura, anycast pode atender a qualquer well, coisa: DNS, we servidor web, in the, in DNA, inclusive um servidor IBGP múltiplo roupe remoto. Já se cria uma infraestrutura NCAST para os TLDs. Já se gasta muitos we... IPs para se responder a um só, de uma maneira mais ou menos assim, então é uma, uma forma interessante de se utilizar, essa mesma infraestrutura de rede NCAST seria hospedando um desses IPs que está nessa rede NCAST que está propagada, cópias desses coletores de BGP, aonde isso se conseguiria em modo relay, onde se conseguiria ter uma abrangência bastante grande de coletores de BGP, e simplificando muito o deploy, é, ah, eu quero, eu quero estabelecer uma, uma sessão com o coletor do LACNIC. Ah, não, para você, TSP, para você, para você, você, então tem que, é, se traz uma complexidade, à medida que, você, que a gente vai chegar no ponto de ter mil informadores, né, mil é, peers, a complejidad de mantener com ese con ese, ese con ese, fica muy complejo. En cuanto que really, si todos eh, mantivésemos yeah. dos o tres IPs de destino siempre so, iguais, ficaria mucho más simples de adopción de cada uno. Vamos a colocar una sugestión. Está bien, sí, habría que pensarlo, porque sería como levantar just just una sesión BGP con una right, PN. Yeah. An, bueno. Hola, hola. Bueno, nuevamente, Alejandra Costa, estás de la CNIC proxiando la pregunta de Luis Salgado de Venezuela. Stav, Creo que bueno, nuevamente contigo, Guillermo, from él, from le interesa un poquito conocer si se pensó en la privacidad de la detección de puertos que tú, tú mostrabas en una tabla. La privacidad de detección de, de puertos. Eh, eh, eh, se, nosotros diferenciamos lo, lo, los we proyectos en, en dos, en IPv6 y en IPv4. En IPv6 no podemos hacer escaneos, pero IPv6 recolectamos IPv6 de, de, de algunas partes. En IPv4, places, sí, eh, IPv4, se, se pensó, eh, pero hay, hay varios proyectos que, que, que hacen lo mismo y los atacantes están same same escaneando toda la red. Nuestra, nuestra idea es... Sí, detectarlos so y poder detect darlos de baja para no, no para que no queden expuestos down, lo mismo so que, que, que están haciendo los atacantes Just para hacer cosas maliciosas lo haríamos para tratar de proteger a la, a la comunidad Pero sí, se, se pensó en yes, eso. Carlos. Sí, me gustaría. Carlos hola Carlos, Carlos, Carlos Martínez, Martínez, Martínez. Martínez. me gustaría aclarar de que lo que los asociados ven o los usuarios ven en Milagni, no solamente las IPs vinculadas a su cuenta, LACN, no ven los puertos abiertos de todos to los asociados LACN. LACN. ven They solamente los asociados a sus recursos. LACN. Que por otra parte es lo que les es útil, los demás es. Perfecto, Alejandro, ¿tenemos otra consulta? Alejandro. No Bien, more eh, bueno, no. con esto finalizamos el panel okay, de la hora That de la tecnología. Eh, agradecemos the a parte de los panelistas y mi persona. Eh, gracias session. por haber compartido And esta charla con nosotros. Oh, bueno, le doy la palabra a Ariel para cerrar esta sesión. Muchísimas gracias, a despedimos a con un aplauso al panel. Bien. Thank you very